Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Rafael Fontalvo. Bailarín profesional. Algo que hace diferente mi muestra dancística es que soy una persona sorda que siente con el cuerpo la música y la vibración. Vive la fiesta con tus para tus espectáculos, para tus eventos, puedes contratarme y verás una muestra artística de diferentes bailes y estilos dancísticos que te pueden llevar y cautivar a la imaginación y mucho más. Escógeme, no te arrepentirás.